vicepresidente de Bolipuertos ocultó dinero en Andorra. Elisaul Yepes, vicepresidente de la compañía estatal venezolana bolivariana de puertos, Bolipuertos, escondió 600 mil dólares en un banco de Andorra, pequeño país fronterizo entre España y Francia, informó ayer el diario español El País. El periódico dice que Yepes abrió en julio de 2011 una cuenta en la banca privada de Andorra, PA, según documentos confidenciales de esta entidad a los que tuvo acceso. Un año después, según la fuente... Ingresó 600 mil dólares a través de una transferencia ordenada por una sociedad controlada por el que fuera jefe del espionaje del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, 1999-2013, Carlos Luis Aguilera. El directivo venezolano colocó tras su cuenta de la APA una sociedad instrumental sin actividad constituida en Panamá donde figuró como beneficiario junto a su esposa, Paola Carolina Delgado Díaz. Yepes dejó constancia en el formulario de apertura de la cuenta su intención de ingresar 2,5 millones de dólares y de transferir 500 mil dólares cada tres meses, según los documentos internos de la entidad andorrana aunque entre 2011 y 2014 solo ingresó los citados 600 mil dólares. El pasado octubre, Yepes fue nombrado vicepresidente de Bolipuertos, un organismo creado en 2009 que controla siete puertos de Venezuela, entre ellos el de mayor actividad comercial del país, Puerto Cabello, en el estado de Carabobo.